Bueno, yo conocí la empresa a través de las plataformas digitales, es decir, a través de Facebook, su página principal también buscándolas, donde pude ver toda la información, las promociones y los proyectos que vienen actualmente realizando. Actualmente sí, estoy en ese proceso de la adquisición de un departamento el proceso me parece muy dinámico, muy ágil de parte, de parte vuestra, debido a que todo el personal muestra la predisposición siempre en brindar la mayor información posible para que nosotros como compradores tengamos esa, esa, la información necesaria para tomar la mejor decisión. Y me parece muy bueno. Cada uno puede hacer el ambiente que uno quiere, el hogar que uno espera tener. Y eso me parece muy interesante y se lo recomiendo a todos porque es genial este, tener este tipo de opción que, no, que otras empresas no nos dan. A través de mi experiencia sí recomiendo a Sur, recomiendo los proyectos que vienen realizando y los, los futuros que van a desarrollar seguramente porque muestran una gran calidad en los acabados, los diseños y los planos que son este, muy bien distribuidos. ANCOSUR vive diferente.